Yo vivía en Valencia y claro mi marido era de aquí y venía ahí a Valencia y luego ya nos casamos y nos venimos aquí. Como la cueva la compramos antes de casarnos y ya nos venimos de ca casados aquí. ¿Y qué te costó? ¿Qué os costó? Yo, Nada, yo estuve hasta los ocho años viviendo aquí en la cueva. Tengo unos recuerdos de mi infancia, bueno, en la calle, de jugar en la calle, de la pandilla. Aquí tuve los cuatro hijos, dentro de la cueva. En la cueva, ¿eh? No ingreso en el hospital, nacimos los cuatro en cueva. Y venía la venía aquí a verme. Y bueno, sin comodidades, ¿verdad? Sin comodidades, ninguna, yo tenía aquí ya del agua, de fregar y todo eso. Hasta ella, que era pequeña, con cubos pequeños me ayudaban. Tengo recuerdos de mi hermana más mayor y yo, como nos ponía los cubos de estos pequeñitos de playa para que ayudáramos. Y aquello, pues claro, era todo pues, en la calle, hablar. ¿Y quién fue la primera que tuvo radio? Yo. Y para ver las novelas y para ver cosas, a todos a la casa. No tenía nadie, nada más que yo. Que mi madre tenía la cueva más coqueta, vamos, de limpia, eso, vamos, y yo súper bien. Ya tengo sus cortinitas, todo, o sea, muy bonita. Yo estaba a mi gusto, yo no me quería ir. Yo me fui al piso y yo no me quería ir. Pero claro, me tuve que ir porque yo se me hacía pequeña la cueva. Pazábamos en la constancia de vivir ahí en el piso. Yo me gustaba estar aquí. ¿Y qué le pasó a Tere, a mi hermana pequeña que tenía cuatro añitos, Uy, cuando que... fuimos al piso? Nos vamos, ahí, nos vamos a casa y luego mañana venimos. Ella no quiere al piso. Mañana no, mañana no podemos venir, ya tenemos que estar aquí. Uy, anécdotas muchas, muchas, sobre todo cuando salimos a la calle y nos llamaba para cenar. Le costaba no un montón, bajar. le costaba un montón porque no queríamos nunca acudir a casa. Y una porque... noche le digo, le digo que ir a la calle y yo voy a cerrar. Y entonces yo iba a bajar el tren de corriendo. Es que era, claro, eran todos, pues esos matrimonios jóvenes y tal. Y la mayoría de los hijos eran como nosotros, éramos todos una pandilla. Pero es que mis primos y todo querían venir a la cueva. O sea, todos los primos los tenía todos de Valencia aquí para estar aquí en casa. La comunión de mi hermano y yo que la tomamos juntos la celebramos aquí. Bueno, y cumpleaños un montón, cumpleaños muchísimos. Yo cuando lo recuerdo es otra historia. O sea, y luego sí fuimos al piso, los vecinos todo muy bien y tal, pero ya era un piso, ya era un tercero. No como aquí que abrías la puerta y pues como viviendo a casa. Estabas en la calle. Ahora está claro que lo comentas a la gente. Mi hija mismo que tiene 23 años, ella me dice que dice, me parece que es alto lo que lo ditas. Digo, no hija, o sea, era una vida pues eso sin comodidades, sin nada. O sea. Me encantaba venir los domingos. Pero qué felicidad más grande. Por una parte alegría, mucha alegría, porque aparte que yo no hace mucho que estuve por aquí. Estuve por aquí porque no vengo a menudo y tal, pero sí que vengo. Y por otra parte mucha nostalgia, porque claro, mi padre no está, mi padre se fue hace ya 24 años y tal. Y te nostalgia porque a él le costó mucho esfuerzo, o sea que 8000 pesetas que dice a él le costó mucho esfuerzo de, de, de ganarlas.